miren de dónde me sacó salud pública de mi casa miren a dónde yo me traen vean miren miren salud pública me saca de mi casa de confort de mi casa para traerme a un lugar miren miren miren así está donde salud pública me ha traído miren este es un supuesto cuarto donde yo voy a dormir, este es un cuarto este es un cuarto de niño, una cama de niño miren, miren, este es un baño aquí es que yo tengo que dormir y tengo que estar porque salud pública dijo que aquí, que yo tengo que estar. Miren. Esta es la situación que se está dando. Miren, miren. Esta es la realidad. Un agua que yo no sé de dónde salió, yo no sé. ¿Qué clase de contagio pueda tener? Miren el piso, el cochino está, y esa es la realidad.